Saludos, soy Israel Vanguera, en esta hora les voy a enseñar la forma fácil y sencilla de cómo clonar cualquier firma. Este video lo enseño, lo estoy creando con el fin de edificar a otras personas y se debe usar para edificar, para enseñar, no para hacerle daño a alguien. Listo. Entonces en este caso vamos a clonar a mi firma después de haberla escaneado, necesito clonarla para poder eh, insertarla en un documento o, o en lo que nosotros querramos. Así como está aquí, no puedo, por lo que está en, sobre un documento. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a hacerlo con Illustrator. Es muy sencillo. En este momento, en este caso, vamos a, a insertarla. Vamos a darle clic aquí en Archivo. Vamos a darle en eh, Colocar. Y aquí vamos a irnos a escritorio y aquí tengo la firma. Voy a darle colocar. Vamos a insertarla aquí. Y miren que aquí está listo. Como pueden ver, al girarla a los bordes, eh, se nota la hoja en blanco en la que yo pues firme y luego escaneé Listo, vamos a quitar ello de allí. Entonces en este caso lo vamos a clonar. Una vez que tengamos la imagen aquí este seleccionada, ¿verdad? vamos a darle clic en calco de imagen o le vamos a dar aquí. O si no lo tienen, en estas opciones van a, van a dar clic en ventana. Luego se vienen a, a la opción calco de imagen. Y vamos a darle clic en calcar. Aquí en esta opción calcar. Ahí ya lo ha hecho. Y esto lo podemos cerrar. Una vez hecho ello, vamos a darle clic en expandir. Listo, le sale en esta opción o aquí. Expandir. Y una vez que lo hayamos hecho, vamos a dar clic derecho en desagrupar. Una vez hecho ello, vamos a dar clic aquí afuera, luego tocamos aquí y vamos a correr la hoja, vamos, ya la podemos eliminar. En este caso voy a darle suprimir y ya la he eliminado aquí. Como pueden ver, la firma ha quedado más nítida. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar y agruparla, por lo que la firma quedó totalmente eh, desvinculada una parte de la otra. Vamos a darle clic en agrupar, ahora ya la podemos mover. Miren que aquí, como no seleccioné esta parte, se me ha cortado aquí. Entonces voy a darle control Z. Voy a seleccionar nuevamente y le voy a dar clic en agrupar. Para que toda quede listo. Entonces, si yo en este momento necesito pegarla en un archivo en Word o en otro documento, lo puedo hacer. Entonces, ahora lo que voy a hacer es exportarla. Vamos a darle clic en exportar. La voy a mandar aquí a escritorio y le voy a poner firma. en el formato png esto ya lo puedo cerrar y como pueden ver miren que aquí sale totalmente transparente no se ve eh, se ve de esa forma entonces si yo abro un documento en word entonces vamos a abrir un documento en word powerpoint o excel ustedes ya pueden insertar la firma sin ningún inconveniente entonces vamos a abrir eh, voy a abrir una plantilla en word y voy a pegar la firma. Supongamos que yo quiero poner esta firma. Aquí en, esta, en este apartado. O sobre este texto. Lo puedo hacer. Voy a darle clic en insertar imagen. La firma está en una muy buena resolución. mirenla aquí. Miren esta que sale aquí en negro. Vamos a darle clic en insertar. Y como pueden ver. Ahí ya la he insertado. Entonces para que quede detrás, delante, detrás o delante del texto, lo pueden hacer así. Miren que la firma queda delante del texto, mirenla aquí. Y del mismo modo ustedes pueden ponerlo un poco más grande o la pueden eh, insertarle más color a la firma. Esto ya lo podríamos ver en un próximo video. Próximo video perdón. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.